¿Qué tal, chavales? Yo soy Six y hoy estamos con un nuevo vídeo de Fortnite Hoy chicos, como es el segundo día de este tema de las filtraciones Que si Fortnite en su cuenta oficial de Twitter pues nos publica nueva información sobre esta temporada 6 Pues chicos, como es de costumbre en el canal, anunciamos todas las cosas que van saliendo nuevas en Fortnite Pues chicos, hoy vamos a ver el segundo teaser que nos ha soltado Fortnite en su Twitter oficial Que básicamente es la segunda skin que sabemos que va a salir confirmada en la temporada 6 de Fortnite, así que nada chicos antes de comenzar, si queréis mañana no perderos el nuevo teaser que van a sacar la nueva skin de la temporada 6, si queréis no sé, más vídeos de este estilo pues chicos, estáis suscritos al canal porque es que es bastante importante para que Youtube os notifique mañana del vídeo y próximamente los vídeos que vaya subiendo también chicos, si queréis ser miembros del canal simplemente tenéis el link abajo en la descripción y chicos, pegarle un buen like a este vídeo y comentarme qué os está pareciendo los nuevos teasers, las nuevas skins que están saliendo para la temporada Número 6, chicos, vamos ya con el vídeo Bueno chicos, pues estamos en una nueva partida de Fortnite Ahora mismo estamos en Ciudad Comercio, llevamos una kill Más que nada he matado al típico que siempre cae contigo Y es que te sigue a por los cofres a muerte Y chicos, vamos ya para el círculo, tengo aquí otro, Ragnarok Madre mía, se está dando cuenta ni de la que le va a caer Dos tiritos y... Ojo, es un fusil, vale, se cubre Pues chicos, básicamente hoy es el segundo día de, de las filtraciones de la temporada 6 Y como ya sabéis, ahora mismo, a partir eh, cada día, o sea, es que están metiendo una nueva filtración Un nuevo teaser de, de las que van a ser las skins de la temporada número 6 ¿Sabéis lo que voy a hacer? <risa> Pero si es que no me ha dado tiempo ni siquiera a pillar nada, o sea, no me ha dado tiempo ni siquiera a, a con la, con la este, con el lanzamiento es Así ir a por él, o sea, es que Así muy desproporcionado, entonces lo que os estaba Comentando, el tema, tenemos ya el Segundo teaser de esta nueva Temporada 6 y básicamente lo que sabemos De momento es que tenemos una skin de llama DJ Que es la que comentamos ayer Y por lo tanto, pues a lo mejor tendríamos Alguna temática de esta temporada De fiesta y demás, eso es Lo que sabíamos ayer, pues chicos Lo que sabemos hoy con este segundo teaser, que ahora mismo Lo voy a mostrar, básicamente es que No nos deja nada declarar las ideas o sea, si ayer estábamos hecho la picholío es que ahora mismo aún más Entonces chicos, la segunda imagen que tendríamos sería esta Que sería pues básicamente una vaquera con su sobredor de cowboy y demás Y pues de fondo aparecería el cubo como haciendo su movimiento, terminando su movimiento total Entonces, básicamente, ¿de qué puede tratar la temática de la temporada número 6? Pues es que sinceramente no, sé, no sabría qué deciros porque es que hace un tiempo eh, Ragnarok, Ragnarok, bro, ¿qué temas...? Y estaba comentando yo aquí mis historias y, y de repente me saltas. Estoy flipando Hay muchísimos Ragnarok ahora mismo por todo el juego Se ve que con el fin de semana este Que habían de, de doble XP y demás eh, Bueno, de doble, de 400 por 100 XP Pues eh, la verdad es que la gente ha subido bastante de nivel Y ahora no haces más que encontrarte Ragnarok por todas las partidas Y pues eso chicos, comentar sobre esta skin Básicamente lo mismo Es el segundo teaser sobre esta nueva temporada Y la teoría que yo tengo Una teoría desde que aparecieron los portales en Fortnite Es que cada portal iba a ser una nueva zona de del mapa después eh, ha venido que si sí, el cubo y demás y eh, tendríamos esas runas entonces ahora mismo vamos a intentar ver eh, si en cada runa podríamos tener una zona del mapa distinta porque es que yo creo que en una zona pues podríamos tener eh, algo ambientado con el tema de la fiesta y demás que ya sí que en Fortnite hemos visto que había discotecas y cosas de música anteriormente entonces no está muy descabellado que tengamos algún bioma o alguna temática de fiesta aparte ya del de tema este de eh, los caballos del tema del oeste y demás porque es que porque es que anteriormente en el canal No sé sinceramente hace cuánto tiempo No sé si un mes, dos meses o así Pero es que enseñamos unos conceptos en los que Podríamos ver cómo sería Fortnite En el oeste, con caballos Que ya sabéis que dentro de poco vamos a tener mascotas Ahora mismo sigo comentando esto Porque acabo de ver que se acaban de construir aquí Este chico es un travieso <risa> Vamos a intentar pillarle la altura Bueno, a la altura ya la tenemos pillada vale Lo que vamos a hacer va a ser saltar por aquí Dos tiritos Perfecto, está un tiro Nosotros tampoco es que estemos muy allá, eh pero bueno, pero bueno, este chaval Y le teníamos muchísima ventaja Entonces me voy a tirar ahora mismo Esto, perfecto perfect Tíratelo, y el mini que me va a venir Genial, perfecto, vale pues chicos Lo que os estaba comentando, no es muy descabellado La idea de que tengamos diversos biomas en la temporada Número 6, y así que se hiciera Un nuevo mapa de Fortnite, porque ya sé como Ya os he comentado, pues es que eh, Fortnite necesita ya un cambio de mapa Y hay diferentes conceptos que ya os he Mostrado en el canal, y de hecho tenéis por aquí Apareciendo alguna en pantalla, que eh, tendrían diferentes zonas del mapa Por ejemplo, un parque jurásico con dinosaurios Y como ya os estaba comentando antes El tema de las mascotas Que es que en los archivos del juego se ha filtrado de Que es que podrían haber dentro de muy poquito En la temporada número 6 mascotas Por ejemplo, eh, a lo mejor podríamos tener Perros, o sea, podríamos tener animales Domésticos, por ejemplo, podría ser un gato Un perro, eh, una tortuga Podríamos tener muchísimas cosas dentro de Fortnite Exactamente no sé qué animales Se han filtrado, pero bueno, por pantalla también Podríais estar viendo esta imagen que os estoy Comentando, entonces vamos a intentar ir un poquito para el círculo. Esa bombardera brillante, el eh, sallevo dos tiros, pero flipante. Eh. eh Estamos haciendo 25. ¡Hala, chaval! ¡Hala, chaval! ¿Habéis visto por dónde me ha pasado eso? ¿Poco más y me revienta? Vale, pues entonces voy a tirarme esto rápidamente. ¿Os imagináis? Casi, ¿eh? Uf, uf, uf, uf, uf, Esta situación se la ha complicado un poquillo, ¿eh? Pues. pues... Pero bueno, pero bueno este chaval que es ninja en, en persona Nada chicos sobre esto, poquito más que comentar Ya os he comentado todo lo que podríamos saber ahora mismo Que si sí, podría haber una temática del oeste También con las mascotas Podríamos tener también una temática de fiesta Skins de fiesta del oeste Pues vamos a esperar un poquito a ver la filtración de mañana quién nos pone Fortnite que va a salir Entonces chicos, básicamente es esto Recuerda que en la descripción tenéis un enlace En el que podéis haceros miembros del canal Y también tenéis todas mis redes sociales Suscribiros al canal si queréis que... Mañana podéis ver el vídeo de la nueva Filtración de Fortnite, la nueva skin de la temporada 6, que es que poquito, poquito Queda muy poquito para esta temporada Número 6, ya en dos días La tenemos, así que chicos, estar activos En el canal, pegarle un buen like si os ha gustado Este vídeo y nos vemos En el próximo vídeo, adiós